Hola, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Esta es la parte 2 del Zoom que ha habido hace unos momentos con el equipo de Italia y Diego Chávez, el CEO de Truce Investing, y lo he querido dividir en dos partes. Eh, la anterior es, es de Trust Recycle, por si no la has visto, para que vayas al canal corriendo y lo veas. Y esta parte es un poco referente a lo que se ha comentado de la fase 1 y de la fase 2. Eh, estoy contenta, debo decirlo, estoy contenta, estoy animada. Eh, lo necesitaba, aunque aún espero muchas cosas, muchas pruebas y todo. Este, también, antes de que vean y escuchen directamente lo que dice Diego, eh, como siempre os he dicho, yo intento, eh, obviamente, no, no mentir y decir, ah, esta es la maravilla de empresa, eh, yo soy sincera, digo las cosas como creo que son, este, y sobre todo que, ah y sobre todo que, pues bueno, intento ser sincera y directa, eh, sobre todo eh, con cosas oficiales del canal, ¿vale? que se, se dice muchas cosas y todo lo digo referente a lo que van a escuchar en ese momento, que de verdad estoy súper contenta, que es referente a los retiros de la fase 1, este, y bueno, quería, quería adelantar esto que van a escuchar, eh, en un principio yo les estaba comentando que los retiros iban a ser eh, al mes de que se te fuera, es decir, los de la fase 1 firmar el contrato, empiezan a recuperar de lunes a viernes, y al mes de que empieces a recuperar dinero, ese dinero iba a estar indisponible. Este, pero claro, eso no lo dijeron directamente en el canal oficial. Entonces leí en el contrato, y no es que me lo inventen nada, pero el contrato dice que la recuperación iba a ser entre 12 y 24 meses. Te dejo aquí la imagen del contrato. Y es por eso que dije lo que dije. Sé que muchos ahí dijeron, infórmate, leen, no sé qué historias. Y bueno, yo eh, intento decir las cosas del canal oficial, lo que dicen y lo que dice el contrato. O sea, es decir, yo tal cual como lo, lo veo y siento, os lo digo. Ni me invento cosas ni nada hasta que no lo oigo de personas que realmente son, pues en este caso, el CEO. Así que bueno, quería informároslo. Obviamente les dije, si fuera así, de verdad me haría muy, muy feliz y estoy muy contenta por ello. Este, así que bueno, principalmente eso, pues decirles eso, que intento... Intento ser sincera, intento decirles lo que sí es el canal oficial y creo que un contrato pues es lo bastante oficial y tengo mis argumentos por ello. Pero bueno, de todos modos me alegro un montón de esta noticia, estoy muy muy contenta. Así que bueno, ya no les entretengo más, les paso el vídeo para que lo vean directamente. Un abrazo, ya sabes suscríbete, comparte y gracias por pasarte por este canal. Hasta luego. Mi pequeño.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 X, pues este X, tantos por ciento estará siendo dividido a todos nuestros clientes que estarán con nosotros en este gran proyecto a través del plan de compensación que ya lo tenemos. Eh, bueno, creo, hay algunas preguntas, Aymar, ¿tienes preguntas sobre eso? Eh, sobre eso, no sé, si el token es el mismo que podemos tener por fase 2, me, me preguntan. Vale, a ver, sobre la fase 1, perdón, he vuelto. Sí. Sobre la fase 1 y la fase 2. Vale. vale. Eh, la fase 1, al día de hoy estuvimos hablando y mirando todo lo que se está haciendo ya. La fase 1 ya está prácticamente, mucha, muchos clientes, un porcentaje muy grande de nuestros clientes, ya están dentro de la fase 1. Y incluso desde el día primero de mayo, que fue uh, tres días atrás, pues a clientes nuestros que entraron en la fase 1 ya empezaron a, a cobrar eh, en sus carteras en TSC. Es decir, el cliente que entró en la fase 1 día primero de abril, pues ¿Sí? día primero del 4 ya lo tiene disponible en su cartera, ya hizo, ya empezaron a pedir retiros. ¿Entiendes claro, lo que man. digo? Sí, que fue el lunes. Que fue claro. el mismo lunes. Entonces, el del día 2, pues ya está indisponible y van a cobrar el próximo lunes. El de día 3 ya está indisponible el día de hoy y cobrarán vale. el próximo perfecto, lunes. Entonces, eh, conforme va ahora a partir de esta semana y la próxima, pues ya empiezan los pagos todas las semanas, conforme ya estamos sí, acostumbrados, sí. todos los lunes, y claro. acreditamos nosotros que las redes sociales se va a poner muy a gusto de la comunidad porque van a poner... Que están cobrando la fase 1 y nuestros amigos haters, pues se quedarán muy enfadados. Y negado por la administración, se va a poner en esta semana en el nuevo contrato, ¿verdad? Sí, exacto. Eh, todavía los que faltan a, a estar dentro de la fase 1 es uh -huh. debido a que se ha puesto algún saldo a través de la administración sí. por algo. Entonces, por eso. Eh, todavía no encontraron un algoritmo para poder reconocer este saldo. Entonces, esta semana están trabajando en eso. Acreditamos que hasta viernes. Todo vale. este grupo de personas, que no son muchos, sí, ¿vale? sí. Pero todo este grupo de personas estarán también dentro de la fase 1, los que tengan derecho. Perfecto. Perfecto. A esto se refiere porque hubo muchas personas que directamente realizaban transferencias y lo enviaban el dinero a la compañía. Entonces, ¿qué sucede? Estas eh, tres tipos de personas, por así decirlo, se vieron afectadas y muchos cuando se metieron a ver su back office se espantaron porque no había esas cantidades tan grandes de dinero que hicieron. Ese, pero todo esto, como ha dicho Diego, va a quedar arreglado ya enseguida. Si tú eres una de esas poquitas personas que envió dinero al corporativo para hacer esa transferencia, más bien para que el corporativo te hiciera esa transferencia directamente de saldo, eh, es recomendable que no aceptes. El contrato. Vale que directamente se abra la incidencia. Tendrías que escribir a soporte o bien esperar a que todo quede arreglado este, antes de aceptar. Pero si por lo que sea tú has aceptado el contrato, no hay ningún problema. Aún así se va a solucionar en caso de que veas que es el día viernes y no está arreglado. O si quieres abrir un ticket y enviarlo, te recomiendo que lo envíes.